¡Hola galeones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este episodio, estamos otra vez aquí en Poppy Playtime capítulo 2 la verdad es que no me esperaba que iba a ser tan largo pero sí lo es y estamos en la fábrica esta de juguetes de juguetes sí, y me he dado cuenta de una cosa, estoy investigando cuando vosotros no estabais Acabo de grabar, y me he dado de cuenta de una cosa, y es que hay una palanca, y no tengo ni idea de qué hace, pero voy a moverla. No creo en el, el, el, el día anterior nos quedamos una parte que no debe dejaba mover el, el gancho ese, era había que mover el gancho ese había dos brons aparte de uno una ahí y otro está ahí arriba que es el que tenemos que mover no me digas que bugear el juego, espera me... espera, ¿cómo me salgo de aquí? ¿cómo me salgo de aquí ahora? ah mira, está por aquí claro está tú, ese bron mira es que ese bron no se, sé, no da más rollo para... pero es que no nos deja ¡Ey! ahora sí nos deja Creo que porque le he dado la palanca. Pero voy a coger esto porque aquí hay una estatua. Una de esas que son coleccionables. Eh, yo soy perfecto en el gancho, en el juego de gancho. Creo que está perfecto, ¿eh? Yo le daría ya. Pero necesito la energía para poder darle ya. Ahí está. Tengo okay, que ir rápida antes de que se gaste está? Venga. ¡Lo ha cogido! ¡Vámonos! Espera, yo creo que ya está hecho para que lo coja. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ah, mira! ¡Qué bien! ¡Ya lo tengo! ¡Vámonos! Estas piezas son... sirven como coleccionables del juego, aparte. ¡Eh! ¿Por qué se va por ahí? No debería... Tiene que ir por aquí Pero va al mismo sitio Tiene que hacer un recorrido, que es el que está para... Vamos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh... ¿Dónde está? Todavía va por ahí, en serio ¿Por qué? Espera Por aquí Hay que llevarse al pelón Ajá, está justo Está listo Vamos Ahí está. Se lo lleva, se lo lleva... Sí, se lo lleva. Pero claro, ahora no... Tengo que llevarlo a otro sitio antes de que se suelte. Vale, ya está. Ahí mismo. Ahí te quedas, Bron, ¿vale? Adiós. Sí. Vale. Eh... No entendía... No me he enterado de lo que ha dicho ese. No, no funciona. Vale, tengo que pasar por aquí. ¡Eh! ¡Que se quita! ¡Corre! Ah, se sube. Espera, cuando le doy aquí, se sube. ¿Cómo lo hago? Ah, y así lo hago rápido. Claro, y ahora... Espera, no puedo bajar. ¡No puedo bajar! Y suelto. Voy a calcular algo. A ver. Se me ha ocurrido una idea, espera. ¿Y si en vez de coger este primero, cojo ese primero y después este? Y ya lo hago... Espera, lo voy a intentar, pero no puedo subir, ¿no? Ah, no puedo subir, entonces ¿cómo lo hago? Tampoco puedo, Orines. Vamos a ver esto. Esto funciona... No. Al final no es nada. No funciona para nada, es que no funciona O sea, debería de hacer que se levante Pero es que, claro, no funciona Tengo una idea Voy a intentar de ir a lo rápido Pero es que no llego Es que solo llego si llega ahí Tío, no puedo ¡Claro! Y ahora sí, ahora sí, sí que puedo Ahora sí que puedo Espera, no, te quiero las... No sé por qué, pero da igual Ahora sí, claro Vámonos Ah, y ahora sí funciona el botón Vale ¡Oh! Deberían de arreglar los conductos esos, tío yo me paso el mismo susto en el capítulo 1. ya me meten el mismo, pero pero sin esperar, tío. Vale, y no haremos eso. Y aquí... ¿Quién ha sido el que ha dejado una silla aquí para cerrar? Ok, dime que no tengo que pasar por ahí. Menos mal. Menos mal. No te... Pero... Oye, ¿Qué hay ahí? Ah, si no se me deja, menos mal. I know when your is. June 28. No. Bueno, pues ya hemos vuelto después de haber conseguido el, ju el juego de Musical Memory. ¿Y ahora qué? Ah. Espera, pero ahora puedo abrir esto. Mirad. Ahora puedo abrir el tren. Mirad, hay cosas. Ah, esto es donde un, un código, seguro. Pero esto será después, seguro. Hay que darle esta palanca, me sale. Y esta no me deja. Lo ves, no funciona. Como no hemos pasado el primer juego, ya nos deja mover esta. Vale. Mami es súper But I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagawuggy. Head downstairs and have fun. Wagawuggy. Ahí está el juego de Wagawuggy, exactamente. O sea, nos vamos a ir pasando los juegos. Ya me pasó el primero, que era el de musical memory en el anterior vídeo. ¡Ostras! Y distintos aguaguagu, naranja. Morado, amarillo, el normal de todos, el azul, el rojo, el rosa que lo vimos antes a par de las luces Y uno, puedes parar de hacer eso, uno que parece verde pero muy poco verde, no sé ¿Qué es esto? Welcome A ver. Wacka wuggy. Wacka wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A oh, okay. foam grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable huggy wuggy toy could appear Vale, es fácil, es fácil. Y más con la luz que hay. Menos mal. Súper fácil. The toys in this game used to have, have fun. ¡Ostras, no! No me apagué la luz así. Que no veo nada. Vale, retiro lo fácil. Es súper complicado. No lo he visto. Yo. Es que aparecen un montón. Aparecen un montón de repente y no me da tiempo de darles, tío. Y hay alguna. Y encima apagan las luces, tío, y no veo nada. No veo nada, tío. Por lo menos dime dónde hay, es que si no lo sé... ¿En serio? ¿Dónde? Vale, oh, otra vez. ¿Sí o eso? Thank <laughs> you. ¿Dónde, tío? ¿Dónde estaba esto? No, tío, no, no, tiempo! ¡No, No, no, no, no, tío! no. No, tío. por favor, no apagues las luces, tío. Es que así me cuesta un montón, tío, verlos. que hay un montón de hagi o ni en ¡Tío! Pero si no has escuchado nada, ¿cómo es que estaba ese allá ahí? Esto es real. Estoy vivo. Estoy vivo. No me importa lo he conseguido. Sí, me lo llevo. Pero no me importa nada. Lo que me importa es que lo he conseguido. ¡Dios! No os lo digo a vosotros galeones Lo digo a, a esa vale. Ay, No meas Vosotros no lo sabéis Pero es que yo llevo esto intentándolo Un montón de tiempo Bueno si sí lo sabéis porque me estabais viendo Oh mira Espera, pero quiero subir por aquí A ver si hay un logro por aquí a ver, espera, a lo mejor hay un logro ¡Ah, ¡Ahí está! Ahí hay, hay un logro, te lo, os lo he dicho Lo sabía, vámonos Lo he descubierto yo Solo Es todo Ah, no llego No llego No llego Vale, pues no llego subir más Vale, ya he llegado. Oh oh, oh oh, me he pegué la Genial. A repetirlo. Por favor. Por favor. ¡Por favor! ¡Por lo menos quédate aquí! Oh, menos mal, tío. Lo que me ha costado es esto. No verdad el dado enfadado que estaba antes con lo del wakawak ese de porquería, tío Madre mía, tío A ver, pero aquí no hay nada, a ver espere. ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? ¡Ostras! ¡No! Pero... ¡Hagiwagi! ¿Pero es real? ¡Espera! ¡No! ¡Es que ese Missy! El, ¡El rosa! ¡El rosa que vimos! Espera, ¿qué está haciendo? No, no me dejaba abrir esto. ¡Ostras! ¡Corre! ¡Corre!